Bienvenidos a Dragon Slayer. Dragon Slayer. Un intrépido caballero al rescate de una princesa cautiva en la guarida del dragón. Acompaña a Dirk en su aventura por el castillo encantado. Supera trampas y obstáculos. Enfréntate a monstruos y criaturas de paso por pasadizos y mazmorras, luchando contra las tenibles fuerzas que te impedirán alcanzar tu objetivo. Ánimo, bravo aventurero, misión no puede esperar. Bienvenidos, ahora sí, jugaremos a Dragonfly. Ah, bueno, esto, esto está pasando todo. bien. Vamos a empezar desde el principio, a ver si me acuerdo. A ver, lo sí. uh, uh, uh. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! para no es que hablando me distraigo A ahora arriba no va ¡No, va. a ver ¿eh? a ver Oh. Acá. A arriba, muy bien. ¡Bien! Yeah. me oh, oh, oh, oh. Uh. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! no uh. uh. uh. no la última el como la hecho? Sí. No, otra vez. A ver si no lo paso. Arriba, ¿no? Abajo. Vale. Abajo. Capellito. Eh, capellino y ahí. Capellito, capellito. Hechos <laughs> para e, vale. el A ver, ¡Concentración! ¡Concentración! Oh, ay. ¡No! ¡Una vida! A ver si puede pasar así. Y no pasaré, tío.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 El y si no, la pasaremos... Oh, no, ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! es ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! sacado la la espada yo, yo he pulsado... hecha... ¿Qué? Tikiti, a ver cómo lo Para. Para. Fecha arriba Fecha al lado. Fecha abajo. Fecha allí. No. No. Me no. no. no pensaba que sí. No. flecha arriba flecha al lado si no me da si no pasamos así, siguiente como ya lo tengo pasado flecha arriba flecha arriba flecha abajo arriba arriba bien uy no. ¡Ahí! Ah, ahí. Este. Y después ¡Ahí! No. Es ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Y más difícil. ¡Ahora es para tío! ¡Eh, eh! ¿Cuál me dicho? ¡Venga, tú puedes! ¿Hola qué haces? Eh, he dicho hola qué hace. No me da he No me paso ya lo siguiente. Sí, vale. Ya me Calma, que no es miedo Ey, yo puse espada y... No va, aquí La última vez, si no, paso de nivel, ¿vale? Ya lo he dicho. Si no me lo paso cuatro veces enseguida, así mismo ya es igual. Vean lo que me he pasado. Hmm. Claro, si me salto los niveles, bueno... yo no puedo nada de niveles, ¿eh? ah. Ah. Bueno, creo que haremos este último y luego ya pararemos por ahí. Ah. Ah. ¡Oh! La última la cuestión que me quedó ahí me la he mm. Mm. ¿Y? no la hecho. Y... ¡Puerta! ¡Ayúdame! Mm. Eh, ¡Arriba! Voy a <risa> <hasta. risa> cogido! Ah. Dribble vale. Vale. Vale. vale Ahí uh. Oh oh la Bueno y nos hemos quedado Aquí Pues esto la, El siguiente capítulo ¿Vale? ¡Adiós! Valeu.